En este video tutorial vamos a crear un device ficheros adjuntos, hacemos clic y rellenamos los campos. Para agregar un fichero hacemos clic en el botón examinar, doble clic y cargamos. Esperemos que tenemos aquí ya el fichero cargado. Si queremos añadir otro fichero, hacemos clic en el botón añadir otro fichero adjunto. Examinamos. Y hacemos clic en el botón cargar. Tendremos, como vemos, dos ficheros. El resultado que podemos ver será este y demás.